Señores, hay una cierta preocupación, por lo menos de parte mía personal, okay. porque ustedes saben y muchas personas que me conocen saben que yo soy muy seguidor. Eh, de eh, un humo ese día. de José José. De José José. ¿Usted sabe <risa> cuándo date una media la muerte de José José? Uno prueba algo, <risa> no, qué sé yo, porque esa no, el este sábado usted es, yo, eh, yo con sus más? canciones desde 2004 específicamente. Oh, soy muy José José. muy seguidor del, del mismo. Pues, pues, pero se sabe una cuando usted bueno, de cantarla ninguna, pero de sabérmela casi un por ciento muy elevado, porque no me atrevo a cantar, porque no, okay, quiero, no, dañar, no, no quiero dañar oído no, si a nadie. Pues, okay. Entonces, la preocupación mía es que, supuestamente, la hija menor dijo que no había Foms. recursos, no había recursos para va, no, la muerte, de, de, para comprar un ataúd para su padre. Sin embargo... El ataúd en el que posiblemente enterrarían a José, le digo ahora por qué. En el ataúd en que posiblemente enterrarían a José. No, es el, el ataúd que donde pusieron el cuerpo. Sí, el que, que pusieron el cuerpo específicamente. Está valorado entre 10 a, de 10 a 20 mil dólares porque está chapado en oro 24. Inclusive es un tipo de ataúd personalizado y un... De esa misma marca, porque como son personalizados en terciopelo por dentro, como le usaba José José, chapado en oro 24 por fuera, ese mismo ataúd, o, o de esa misma compañía Ay. o empresa, y también eh, fue Marco, ya Marco Jackson, exactamente. Es decir, que hay otras personalidades del mundo del arte, celebridades muy famosas, que lo han enterrado, que han sido, lo, han utilizado ese, ese tipo de ataúd, pero hay una noticia que se dice, que en caso de que a José José lo cremen, entonces, ¿qué el van tabú. a hacer con el ataúd? O sea, el ataúd? No lo pueden devolver. No, no pueden devolver, lo pueden devolver. Que ¿Puede lo ese, usted, ese ataúd. Pero el, lo, lo, el... Más lo más fuerte del caso, oye, ¿cuál, qué, ¿cuál es lo más fuerte del caso? Supuestamente, supuestamente, ese ataúd, como es personalizado, lo mandan a hacer mínimo, mínimo. Oigan eso, señores, mínimo con dos semanas de anticipación. Y José José todavía no tiene dos semanas. O lo compraron ya hecho a una persona. Entonces, ¿qué persona significa eso? ¿Y cómo se, es? dice, se dice que fueron muchas personas que colaboraron, sí. pero entonces lo mataron antes de tiempo, ya sabían que iba a morir también. Una pregunta: una pregunta. No pre una, un una pregunta. Aquí en ah, no, no, un una pregunta: una pregunta. Él no tenía dinero, ya, ya porque José José es, eh, creo que fue un era... cantante muy exitoso en la vida entera y no había un peso. Según tengo entendido, y yo vi una entrevista de José. José. Los problemas que habían entre él y, y su antigua pareja, Anel, uh -huh, uh -huh. y sus hijos, fue por eso, porque él entendía que, el, que lo que él trabajó durante tanto tiempo debió darle una, un resultado económico. Entonces, ese resultado económico no se tradujo para lo que él, como él trabajó, tú sabes, nosotros cuando él se dio cuenta, le preguntó a la esposa: mira, tanto tiempo cantando, cuánto tenemos en el banco, y en el banco no había ni uno. No, no, es, exacto? Es que, es que eso ¿Eso dijo eso José no, José. No, no, no. En su libro lo no, dijo, no, no. Es que, no es que él diga cuántas canciones usted, que es un conocedor, Renier, de, la, de, de José José, ¿cómo usted no va a tener? Para su velorio Es una persona tan famosa en el mundo entero Muy bien, oye lo ¿Eh? siguiente claro, pues, pues, pues, eso a mí. Yo vi una entrevista En la que él decía Que luego de, un, de una inmen, de una enorme gira Que tuvo, una gira grande bien grande, Él se, se sienta con el manager Y le dice, vamos, sentémonos ahora A contar todos los beneficios y, y, El manager y, es, es, es, es tengan claro Hermano de Anel, la que era esposa el, de él ah, okay. Yo específicamente no sé cuál era el manager Pero el, el manager le dije, le dijo ¿Cuál benef ¿De qué beneficio me está hablando? Si al fin y al cabo tú te tomaste y te. A, no, no, que es eh, supuestamente, eh, se supuestamente por su nariz, eh, supuestamente que eh, por su nariz, eh, eh, se había. Eh, eh, eh, eh, eh, pero, se oiga, ¿sabes Él estaba en la calle. Y fue la, la, la, la, la, la, la, la otra esposa que, que lo rescató, José José. Estaba por eso que... Eh, plenamente eh, en la calle, a, a ella, que la telenovela lo el, salvó, la el libro lo salvó, a tener un ching de economía. Sí, eh, hay gente que están acabando mucho de la esposa de él porque la esposa de él quiere que se creme el cuerpo y que se quede en Miami. Pero esa esposa ¿Entonces qué, ¿qué van a hacer con el ataúd? entonces de 20 mil dólares? Si creemos, en el cementerio nuevo, para hacer tu Que la tienen aquí, tú veas. Entonces, esa esposa de él, la que es actual esposa de él, Uh -huh. eh, fue, es la que hizo que José José no se volviera al alcohol o sea, es que ya los rescató. Rentó, literalmente la, la calle. Y han acabado a ella. El, el, Pero mira, ella fue la que le salvó. Lo o sea, salvó. El alcohol y la melliza fue que hicieron que no tuviera. ¿Cuál un, eso es lo que ¿Eh? le, en la entrevista la dijeron. Melliza es, melliza? La melliza son las narices. Sí, la, la melliza, cuando se habla. Eso, lo, eso, tema, eso fue lo que le dijeron. Enció Flaco. Cuando se habla en ese tema, son las mellizas. Las mellizas. No, no, no debemos de. contar dinero porque tú te lo gastaste bueno. todo. Vamos a felicitar a la excelente noticia que toca Bellaniris, eh, a José María Cabral, que está entre los 93 nominados para sí, películas sí. internacionales, o sea, eso está bien. Está, de lo nuestro, dominicano, de lo no, dominicano una película acá, dominicana, ojalá, esté eh, en la categoría del Oscar, sí, sí, eh, sí, como llegue. mejor película, eh, José Manuel, eh, José María Cabral, un tipo que últimamente se ha conocido más por ser crítico del gobierno, sí, sí, sí, se hace crítico del gobierno, pero es un, un director de cine muy reconocido y que tiene muchas películas muy buenas, y entre eso está Carpintero, a mí me encantó Carpintero. Sí, sí, el sí, capitán me encantó, bueno. yo la vi, muy muy buena película. O sea, María tiene mucha creatividad y bueno, es dominicano. Capitura Esperemos la, la, la que está en la cárcel. ¿cómo? En la cárcel esa misma. Es es. Ese, Exacto. Bueno, esperamos que ¿En la YouTube está, para verla ahorita. en YouTube. No creo que esté en YouTube. <risa> Señores, vamos <risa> bueno, con esto. Que pronto está. <risa>